Déjame decirte algo. Como dice Goethe, el hombre que nunca se equivoca es el que no hace nada. O como decía un amigo mío hace muchos años, un cura no lo rompe. Quiere decirse esto, que ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Tanto temes para no hacer absolutamente nada? ¿No tienes objetivos? ¿No quieres ser, ser nada en la vida? ¿Hacer nada en la vida? ¿Contribuir nada en esta vida? ¿Vives como un caracol? Voy a darte cuenta de una cosa. Tu casa la llevas encima, igual que el caracol. Y si no arreglas tu mochila, rápidamente te hundirá y te romperá el cuerpo. ¿Sabes que un caracol cuando le rompes la concha muere? Pues si tu mochila llega un momento que te explosiona y te aplasta, morirás. Así que mueve el culo, ponte a hacer algo ya. Busca, busca, haz, haz. Sígueme para más.